Que el padre le dice a su hija que no se me acerque, que yo soy un loco que no va a Si algún día tú te casas conmigo, te haré dedicada que un hombre tan pobre ni quién te va a dar. Y a mí hasta tristeza me da, porque a mí me tocó este destino. Para rico el pobre no vale nada, esa es la realidad que vivimos. Para rico el pobre no vale nada, esa es la realidad que vivimos. Pero no, no, no, yo no me afligo, porque para mi Dios valemos igual. Pero no, no, no, yo no me afligo porque para mi Dios valemos igual Es que su Satanás y yo con mi Jesucristo sé que nunca iremos al mismo lugar Porque Dios siempre tiene un lugar bien bonito Y de, de diablo, candela y gozando me han dicho Pero no, no, no, yo no me afligo porque para mi Dios valemos igual Pero sí es diferente al viejo porque ella sí sabe lo que es el amor Pero no lo material es noble y sencilla por eso se sí sabe lo que el corazón Qué tristeza me da ese señor, De que nunca ha leído la Biblia Su no tienen perdón y se pierde eterna la vida Su no tienen perdón y se pierde eterna la vida Pero sí, sí, sí, me da dolor a ver tantas maldades que hay en esta vida pero sí, sí, sí, me da dolor Ver tantas maldades que hay en esta vida Y poner el dinero antes que el amor Que le dará la felicidad a su hija Y poner el dinero antes que el amor Que le dará la felicidad a su hija Pero sí, sí, sí Ver tantas maldades que hay en esta vida Pero sí, sí por tantas maldades que llegue esta vida y poner el dinero de que el amor que le dará la felicidad a no su hija y poner el dinero de que el amor que le dará la felicidad a su hija oye pero palmada maní Eso bien sabroso, ¿no? Yo quiero saber dónde están las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Vamos a ver. No las escucho, no las escucho en el misterio, dónde están las mujeres. Y ahora yo quiero preguntarle: ¿dónde estamos los hombres los que mandamos en la casa? Vamos a ver los hombres.